Estamos con un invitado de lujo que recibimos hoy. Tenemos el gusto de charlar un ratito con Alejandro Schuffman, psicólogo muy reconocido que llega a la provincia de Mendoza con esta charla. ¿Sufriste por amor alguna vez? Y yo le voy a contestar, sí. Sí, ¿quién La no? respuesta es sí, que no. <risa> <¿Cómo se fue? risa> Bienvenido a ver. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Claro. A dejar, a ¿Cómo, ¿Cómo lo manejamos? Sí, exacto. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Si aprendemos y, y vamos hacia algo distinto? ¿Si nos quedamos ahí agarrados al sufrimiento como si fuera la tabla de náufrago del Titanic? Y ahí a veces la pasa y cuesta soltar ese círculo sí, vicioso también. que se hace sí, y, y lo mal que la pasamos. ¿sí? Pues, Sí, sí, pues. No vemos más allá de eso uh -huh. ¿sí? Del otro lado del miedo, del otro lado del sufrimiento Hay toda una vida y un montón de historias Que están ahí esperando para ser abiertas Y nos agarramos de esa que, que no funciona Tiene cuatro patas, muere la cola, ladra sí, sí, Y es sí, un perro ¿sí? Sí, Y busquen a Firulai, por favor que aparezca Ay, yo aparezca el sí. No, sin duda fue una charla con la que muchos y muchas Se deben sentir muy identificados Por lo general, van personas Que están sufriendo por amor actualmente Es decir, bueno, si este sábado ¿Te sentís identificado con esto? ¿Estás sufriendo por amor? ¿Van a buscar una respuesta? ¿En pos de qué se acercan a vos? Mira, ahí estamos viendo en, en, en el Picadilly, ¿eh? en Buenos Aires. Eh, y la pregunta que abre es... ¿Sufrieron por amor alguna vez? La respuesta es. ¿Te tienen que contestar? Por supuesto. Claro, ah, sí. sí. Bien, es ida sí, ¿sí? y vuelta con la gente. Sí, sí. No, ah, no van muy a haber una contestación. Sí, sí, muy sí. Bien. Eh, es un gran grupo terapéutico, lo uh -huh. que pasa en la nave queda en la nave. Me gusta ¿Okay? ah, es eso. ¿sí? ¿Usted no, usted hay no. un acuerdo de confidencialidad. Lo que <risas> charlamos ahí queda ahí. Perfecto. Y la primera pregunta es ¿sí esta, ¿sufrieron por amor alguna vez? Y la respuesta uh -huh. es todos hemos sufrido. Uh -huh. Y ahí empiezan bueno, ¿y por qué sufrimos? Y no voy a spoilear mucho más, pero es un uh gran grupo terapéutico. Gente o que ha -huh. sufrido por amor. ¿Sí? o que está intentando darle una nueva posibilidad a una uh -huh. historia que podría ser linda, pero le da miedo porque uh -huh. ya sufrió, entonces es lo que, se llama el, el, lo que yo llamo el síndrome del erizo, ¿Ah? que ahí levantamos las púas, uh -huh. ponemos un montón de murallas, claro. ¿sí? porque ya sufrimos, a mí ya me agarró una vez, no me agarran dos, Tal cual. y hay uh -huh. mucha gente que se mete para adentro y dice, bueno, ya está, ¿eh? a mí el, el amor no fue conmigo en mi vida, lo cual... Yo creo que es una picardía, porque uh -huh. tenemos una sola vida, este no es el ensayo, esto es la obra, y tenemos uh -huh. que darnos la posibilidad de estar dispuestos a enamorarnos, eligiendo bien con quién vamos a jugar esas cartas. ¿Eh? A veces cuesta, porque también entra en, en juego otras cosas, como que uno repite patrones y demás, que también un poco ese es el miedo a veces, cuando sí. ha fracasado. Pero ahí tenemos que trabajar y entender. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que no funcionó aquella vez? Uh -huh. ¿Desde dónde elegimos? Y si elegimos desde nuestros viejos fracasos, desde los mandatos, claro. desde los cuentos que nos contaron. Bueno, escúchame, está bien, podría ser peor. Y el podría ser peor es una frase nefasta. Uh -huh. ¿Sí? Podría ser sí. mucho mejor. Si sí, me animo a que Entonces, eso suceda, si elijo uh -huh. distinto, y si dure lo que dure. Porque ahí tenemos los mandatos de hasta que la muerte nos separe, que es un montón. Es una locura. Es un montón. Yo no sé si quiero que la muerte me separe. A, a lo mejor nos separa la muerte, uh -huh. pero a lo mejor decidimos separarnos antes y no es el fin del mundo. Recién estaba con la Gise, voy a estar obviamente con la Gise Campos. Sí, claro. como moderadora, eh, claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ahí arriba del escenario conmigo. Recién estábamos en la radio con ella y había una oyente que decía eh, yo terminó esta historia, amor, y se me terminó el mundo. ¿Eh? y no, y tiene no que se ser así. tiene que terminar hay tantas una... otras cosas en ¿Eh? la vida proyectos personales quizás esa ruptura no, nos da como ese lugarcito esa ventanita para explorar lo, lo que tiene uno para ofrecer no sí. y yo voy a decir algo cuando creemos que sufrimos por amor uh -huh. ¿sí? no sufrimos por amor ¿eh? nos duele no el alma como charlábamos hablábamos recién con un oyente en la radio nos duele uh -huh. el ego ¿eh? ah, mira por las expectativas que pusimos, por las ilusiones que se nos cayeron. Nos duele el ego y no estamos sufriendo por esa historia que se termina, por la cual sí se sufre, sino por todo lo que hemos puesto ahí. Las expectativas. ¿Eh? Y, y, y, y pensamos que ya estaba. Listo, esta historia acá es hasta que la muerte nos separe y acá vamos a ser felices para siempre, vamos a comer perdices. Disney nos complicó la vida, gente. Sí, sí. ¿Sí? Disney vino a arruinarnos eh, la vida. Eh, no, no, Disney miente. Dismendiente, debo decirlo. Claro, Disney sí, sí, sí, sí. No, no, no funciona así el amor. No. ¿Eh? El amor, a ver, mientras dure, que sea lindo, que sea sano, que Sin circule dudas. la palabra, que tengamos la confianza, la honestidad, uh -huh. ¿sí? la responsabilidad afectiva, que es no joderle la vida a nadie. Uh -huh. ni, ni mal, ni así de sencillito, no, no uh -huh. es ninguna definición técnica. ¿sí? No le complico la vida a nadie porque, digo, eh, lo, lo que. Al otro le pasa, mmm, el sufrimiento del otro vale y vale un bontolado. Ale, ¿no? la gente por lo general en esta charla interactiva, ¿se anima a participar o es un poquito sí, reticente? Sí. Como al principio medio vergonzoso, de no, si a poco van aflojando. Eh, mira eh, satisfacción garantizada, hablan o les devolvemos el vino de la entrada. Ah, sí, okay. esa, ¿Listo? Sí, Termina alargando eh, todo. a, a los Tres minutos la gente está a, a, hablando y abre unas cosas, mira hizo una función en Ushuaia, ¿sí? Ushuaia chiquitito, sí. y una chica del público empieza a contar, y empieza a contar una historia de eh, heavy, que, que estaba casada y que había otra historia. Yo, sí. escuchame una cosa, parar, estás en Ushuaia yo de acá me tomo el avión me vuelvo vos te quedás acá estás segura vos? todos acá te conocen <risa> <¿no>? <risa> claro. eh, yo miraba la... bueno fue maravilloso la, la gente se el la pero qué bonito larga. eso que contabas del acuerdo de confidencialidad de decir oye acá vamos a charlar todo bien vamos a continuar pero queda acá, queda acá. no acá. sale nada ¿sí? bueno. no, no, no se van después a la lista y a charlar y viste claro, que estaba ahí claro. la patricia no no no, no, no. queda pero en está la bueno nave. eso que generas porque eh, si tú haces sí. tu magia de generar ese vuelta con la gente y que se relajen para poder contar sí, me parece sí, fantástico eso es claro y a mí me han dicho yo hice ya una función Parecida, distinta a esta. Y acá en Mendoza me dice, no, el mendocino es muy reservado. Muy eh, y no, no, mira, afloja. no, afloja. No, afloja. Enseguida, enseguida, enseguida, enseguida. Y me parece sí, interesante sí, sí, sí. saber también qué devolución te dan en el después, cuando termina esta charla, con qué sensaciones se van, Uy, cómo es la experiencia, ¿Qué, mm. cómo te retribuyen eso que, que han charlado. Eh, pasan cosas hermosas. Eh, en la primer función, mm. en la primer función, una chica, cuando yo pregunto por qué sufrimos por amor, dice porque aguantamos demasiado. Y mm. ¿Sí? esa chica fue bastante protagonista, charlamos mucho con ella durante la noche, porque el caso de ella era el caso de un montón de, de, de mujeres y de hombres. Uh -huh. ¿sí? Me escribe hace poquito tiempo, seis meses después de la función, y me dice, Ale, gracias, a, ¿sufriste por amor alguna vez? Me animé, empecé terapia y me separé de una relación espantosa que duró 10 años. Ya, ¡Qué bueno! ¿Sí? Así wow. que... Puede ser el trampolín y pasa, ver, me pasa mucho en las redes sociales uh -huh. ¿sí? Yo tengo una sección que es tips sobre la mochila En donde la gente me deja preguntas Y yo en 15 segundos, que es el tiempo de una historia, Ajá. la respondo Y a veces con esos 15 segundos una palabra Obviamente no reemplaza un espacio terapéutico Eso Ni mucho menos ¿eh? Pero a veces Vamos. necesitamos que nos digan algo ¿viste? puntual el, Para destrabar es algo Es el y trampolín el... para animarse a algo distinto Y en la obra pasa así que yo quiero ver lo que pasa el sábado y quiero ver después de la nave que me lleguen los mendocinos y las mendocinas con oh, las historias de cómo encanta. fue el día después. Claro, ¿eh? Ya está hecha tomaron. la invitación. Entonces, ¿sufriste sí. por amor alguna vez? Muy sí. probablemente la respuesta sea así Así que dale, anímate, date una vueltita por allí, el complejo Nave Cultural te va a estar esperando. Eh, bueno, obviamente lo, lo mencionábamos con nuestra hermosa Gise Campos como moderadora que va a participar de esta charla también. Es a partir de las 21 horas este sábado, así que ahí tienen toda la información para comprar las entradas. Vayan, anímense, te digo, vayan preparados para charlar, lib libérense de todo prejuicio. Ahí no, nadie los va a mandar al frente, siéntanse tranquilos. Amigos. Es ah, un sí, grupo de amigos, una cosa importante, hay dos por uno hoy, pues mucha ah, gente. Mucha gente, a amiga que también está sufriendo. Mucha gente nos escribía, la situación económica está muy complicada, sí. lo sabemos, entonces con la GICE, chequé con la producción, me dieron el ok, dos por uno compra una entrada, nos manda en el print de pantalla o a la GICE o a mí, mis redes sociales, uh -huh. arroba Alejandro Schuchman, ¿sí? ese apellido complicado que me tocó, sí. ¿eh? y las entradas se compran en www.passline.com, Passline con doble S. 2x1 en el día de hoy, así menos ¿Quién? que una hamburguesa en la lista. Ah, sí. olvidate, claro, ahí, ahí tienen Fantastic. toda la data y también la invitación a seguirlo a él en sus redes sociales donde es súper interactivo, él mismo les contaba sobre esta dinámica donde responde sus preguntas, está 100% pendiente a todos los mensajes que le quieran dejar muchísimo contenido sobre otros temas también, no sobre, solamente temas del corazón, así que ahí, ahí tenían su página para buscarlo y, y ahí está la página para comprar las entradas también Passline con dos S de esa manera vas a encontrar eh, la manera de adquirir tu ticket para Sufriste por Amor Algunas. Vamos, vamos a sacar un 2 por uno, Clarita. Vamos a comprar por espero, favor, te lo pido. Los espero el sábado ahí, <risas> sí. pila uno de la nave. Sí, Porque aquí va pero... la respuesta, sí, bueno. Nos claro. tenemos que hacer cargo de esas historias, por ¿Vale? supuesto. Ahí va, ahí va. Ale, un placer. Muy gracias gusto. por venir. Un gusto y que sea con todos los éxitos. Muchas gracias mejor. a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. gracias